Ok, ok, ja. Soy un fashionista mucho dentro de la pista Tú me que ¿quién Por favor, ya no me insista Saben que lo que hago en pista Nadie lo hace, no me imitan Porque todos quieren pista todos to, todos quieren pista Los tuyos solo tiran camps Los míos le tiran a OMS No me sirve tu trap Los tuyos está pasado de moda Ando muy tranquilo con lo mío yo vacilo Tu gata me mira y la mojo más que el nilo Saben, no saben de nada, no saben de trap Tu gata que quiero estar, no me importa nada Yo sé que lo que hago acá, ustedes critican Quieren imitar, que la vengan a chupar Subiendo como la espuma, no ven pasando y tu se ruga No puede hacerlo, pero sin duda necesita ayuda a toda tu escritura No tengo rosas, pero tengo altura Habla mal y se te cae que tu dentadura Como arramos le quebramos la cintura Panita deja toda tu amargura Yo nunca he buscado la fama, solo he buscado el dinero para compartir con mi mamá, comprarme lo que yo quiero Antes era 50 panas, quedaron dos verdaderos, Decían que eran reales, 48 embusteros Soy un está mucho flow dentro de la pista tu Estoy jodido por todo todo que Quedaste mucha pata, mucha gata Mucha paca del hotel Sé lo que hago yo, usted no Por eso me, por eso esos haters quieren ser Yo, yo sé lo que hago yo me vienen a usar Quieren intentar ser como yo Nunca lo van a lograr Porque lo que yo hago es único Y nadie más va a poder hacer Lo que hago en el track, baby en entre ellos. No me sirve, yo no quiero un sello Yo hago lo que quiero pa' lo mío, para ellos Ahora ven cómo nos movemos Entre nosotros y ellos Quieren ver cómo lo hacemos Matando la liga miñero Matando la liga si quiero Matando la liga si puedo Hijo de puta no ven